you uh -huh. Calendario Educación Básica de 190 días. Las clases iniciarán el 29 de agosto de 2022 y concluyen el 26 de julio de 2023. Ciclo Escolar 2022 a 2023 incluye tres talleres intensivos de formación continua para docentes, nuevos planes y programas de estudio. Se prevé taller intensivo de formación continua para docentes con presencia de alumnos. Habrá dos periodos vacacionales, diciembre de 2022 y abril de 2023. Se establecen 13 sesiones de consejo técnico escolar. El calendario señala la suspensión de labores docentes los días 16 de septiembre, 2 y 21 de noviembre de 2022, 6 de febrero, 20 de marzo, así como 1, 5 y 15 de mayo de 2023. La descarga administrativa se realizará el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de marzo de 2023. Se prevén 35 días de formación intensiva durante el ciclo escolar, que se realizarán en las 13 sesiones de Consejo Técnico Escolar y en tres periodos, del 2 al 6 de enero, del 5 al 9 de junio y el 27 y 28 de julio de 2023. El taller intensivo de formación continua para docentes con presencia de alumnos se implementará del 3 al 7 y del 10 al 14 de julio de 2023. La entrega de boletas de evaluación a madres, padres y tutores se realizará los días 21, 23 y 24 de julio de 2023. El proceso de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo lectivo siguiente está considerado los días 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 de febrero de 2023. Es importante destacar que el viernes 26 de agosto de 2022 se realizará la sesión del Comité Participativo de Salud Escolar para la Limpieza y Sanitización de Planteles Escolares.